Contra Maliket, parece que no me cuesta tanto. Si lo mato al primer intento, está muy bot de esta arma. Y si no, pues bueno, pues, vale. Está muy bot de esta arma y soy muy bot. Que eso también es otra cosa a tener en cuenta. ¿qué ganaré. En su mira la mía. Te quedaste sin. Te quedaste sin. ¿Te gané. Salud, gané. Viales, te mato. No, no, todavía no. Ahora sí si le dan. Easy peasy, tu vieja en 4. Nunca supe como era. Uh, no me sacó nada, por suerte. Bien. Okay. Voy a meterle el poner por el culo. Ahí la regla. Está la mano, Teniendo fuerza y de destreza así al mismo tiempo, mano a mano. Fíjate, porque hay armas que no piden, o sea, las armas que piden fuerza y de destreza no piden tanto de las dos. Ahora se viene en la parte complicada. Esto era la parte easy. Mira que hay Uy, pana, eh. Vamos a esperarle. Happy, happy, happy. Yo tengo asuntos asunto pendientes, como me mataste cuando era nivel más bajo. ¿Candra No mal que no le fijaron al lágrima, porque estaba aguantando una bocha, boludo. La verdadera real shit. Puedes creer que lo maté en la primera, boludo. Ah, me he un. No, boludo, esta espada está. nene... nene, nene, nene, nene, nene, nene. Anasheiii... Nasheiii... Cinemática, pim pam Uy, pero pues, se te Yo están no riendo la, si la cara pegue. decirle algo Yo no sé si le peleé hecho.